La instalación Exide Burning ha sido permanente cerrada y ahora está en el proceso de cierre. Bajo la supervisión de DTSC, Exide también está limpiando propiedades residenciales en áreas que rodean el antiguo negocio de fundición de plomo. DTSC ordenó a Exide que limpiara los patios en las dos áreas iniciales de áreas de evaluación, localizadas en parte de East Los Angeles, Boyle Heights y Mayweather más de 170 propiedades residenciales en las áreas de evaluación inicial han sido limpiadas y el trabajo continúa. El departamento también ha ordenado a Exide que muestre más allá de las áreas de evaluación inicial. The we've done to date. Las pruebas que hemos hecho hasta la fecha sugiere que estas partículas de plomo pueden haber viajado desde 1.3 a 1.7 millas de la instalación. El alcance de esta limpieza podría estar entre 5 hasta 10.000 mil propiedades potencialmente afectados. DTSC muestreó 146 propiedades en las áreas ampliadas y recibió datos preliminares de la primavera del año pasado. El departamento necesitaba determinar la extensión completa de la contaminación de Exide. Para lograr esto, científicos reanalizaron los muestreos de suelo para metales consistentes con una operación de reciclaje de baterías y calcularon lo lejos que se extendió la continuación de Exide y desde agosto han diseñado un plan comprensivo de muestreo y limpieza. El plan requiere que propiedades en el área preliminar más expansiva de la investigación con los mayores niveles de plomo o potencial para exposición sean limpiados primero. La oficina the... del gobernador y la legislatura le dieron al departamento 7 millones de dólares para gastar en pruebas adicionales de propiedades priorizándolas para la limpieza y empezar la limpieza este año fiscal. TTSC no puede hacer el muestreo de propiedades privadas solo si el dueño da permiso al departamento para entrar a la propiedad y tomar el muestreo. Muchos de los propietarios e inquilinos en el área de los alrededores de Exide serán contactados para tomar el muestreo de suelo. En orden que el trabajo sea hecho, propietarios deben firmar el acceso de acuerdo. El acuerdo es un documento que les dará permiso a trabajadores de entrar a su propiedad para hacer el trabajo necesario. Margarita Ramírez ha vivido aquí por 40 años. Su propiedad estuvo en una de las áreas iniciales de evaluación y desde entonces ha sido limpiada. Señora, ah, con alguien más a, a, este, a explicarme el proceso, lo que iban a hacer. y este, Yo acepté, después vino un joven que ya se hizo todo el papeleo. Ya después me presentó al, al encargado que iba a estar para hacer el proceso. Todo estuvo muy bien, muy bien explicado. Antes que el muestreo se lleve a cabo, el departamento trabajará con los propietarios de las viviendas para programar una reunión, para contestar preguntas y para hacer una cita conveniente para comenzar el muestreo. Como propuesto, el día de muestreo, científicos de DTSC y sus contratistas caminarán entre su patio e identificarán dónde tomarán el muestreo. Van a seleccionar 5 localizaciones de muestreo en los patios de adelante y otros 5 en el patio de atrás y en otros 5 lugares cerca del garaje, jardines y áreas de juego. DTSI está proponiendo el uso de una máquina de mano especial llamada fluorescencia de rayos X espectrometro o XRF sea usada para analizar el muestreo. El XRF es una herramienta aprobada por la Agencia Federal de Protección Ambiental y es usada por US EPA y agencias estatales en todas partes del país. La máquina usa rayos X para identificar metales y obtiene resultados en minutos. El XRF también será utilizado para el muestreo exterior de edificios y partículas de pintura. 10% del muestreo de suelo coleccionado será enviado a un laboratorio para análisis adicionales para confirmar los resultados del XRF. El departamento hará cita con los propietarios e inquilinos para discutir los posibles riesgos para la salud de los resultados del muestreo y los próximos pasos tales como la eliminación de suelo contaminado. Algunas de las reuniones se llevarán a cabo en las tardes o el sábado para trabajar con los horarios de las personas. José Estrada ha vivido en este vecindario por cinco años. Su patio, enfrente y atrás de su hogar, fue limpiado en julio, después de que fue contactado de una posibilidad de contaminación de plomo. Pues vinieron unas personas, vinieron los, me imagino, los, uh, los expertos, uh, sacaron la tierra, una, una muestra se la llevaron, eh, sacaron y, y ya después me volvieron a llamar que sí tenían no mucha contaminación, no muy alta, pero que sí tenía algún grado de contaminación y que iban a escarbar un, un poco la tierra, sacar la tierra contaminada. DTSC está desarrollando un plan de limpieza detallado de las áreas ampliadas y está comprometido a asegurar que cualquier limpieza sea seguro, efectivo y proteja la salud humana y el medio ambiente, especialmente la población vulnerable como los niños y mujeres embarazadas. No todo el plomo en estos patios puede haber venido de Exile y DTSC está trabajando con socios, incluyendo el Condado de Los Ángeles, para asegurar que el plomo de la pintura se dirige. Raymond Leclerc es un jefe de la División del Programa de Limpieza de DTSC. El Programa de la Limpieza está supervisando la limpieza residencial. We have high levels of lead. Tenemos altos niveles de plomo. Tenemos a personas muy cerca del plomo. Están expuestos a plomo. Tenemos comunidades que han tenido impactos desproporcionados en términos de justicia ambiental, por lo que este es un sitio muy importante para nosotros. La limpieza de propiedades será priorizada basado en los resultados del muestreo de suelo. Escuelas, guardias infantiles y propiedades con las mayores concentraciones de riesgo de plomo y potencial de exposición serán limpiado primero. Gloria Esqueda también tuvo su propiedad limpiada. Ella sí residente desde aquí de los 80s. Después de que su patio fue mostrado, fue informada que su patio necesitaba ser limpiado. Ellos vinieron y me dijeron lo que iban a hacer y también lo que yo necesitaba de hacer para que ellos pudieran hacer la limpieza. Peter Rutan es un ingeniero geólogo con DTSC. Él también es el gerente del proyecto de la limpieza y ya ha participado en algunas de las reuniones con residentes y propietarios antes de la limpieza de las áreas de evaluación inicial. Muchas de las preguntas fueron, si tenían que estar en casa, quedarse en casa durante el proceso y si algunas áreas tenían más o menos riesgo de salud para sus hijos. Estas discusiones cubren un alcance amplio de cuestiones. ¿Cómo la excavación de suelo funcionará? ¿Medidas de seguridad que los trabajadores de limpieza tomarán para controlar el polvo? ¿Cómo prevenir contaminación adicional y proteger personas en la propiedad? Cada propiedad es diferente, así que el tiempo y el trabajo tomado para limpiar la propiedad haría en algunos casos, máquinas pesadas pueden ser necesarias y en otros, herramientas de mano será suficiente. Ah, primero vinieron y hicieron una prueba de tierra, ah, después me llamaron este, que sí tenía plomo y después vino alguien y me hicieron una cita y ya después vinieron los trabajadores a, a quitar la tierra. Durante la limpieza, las ventanas serán selladas para prevenir el polvo de entrar en los hogares un monitoreo de aire será puesto en los patios y suelo removido será puesto en bolsas selladas o directamente cargado en los camiones. Todo el suelo removido será llevado a una instalación de eliminación de suelo utilizado. Pues ya un poco mejor descansado pues de que sabiendo de que ya supuestamente ya no hay contaminación, ya me siento ya más como pues más confiado en andar jugando en que mi niña salga a jugar en el zacate. I feel siento de que de mis mi... hijos pueden jugar seguro, me siento segura de que pueden jugar en la tierra, porque sé cómo son los niños, me siento muy segura de que ellos pueden estar aquí. Extra precaución se tomará con las líneas de agua debido a la edad y el estado de las tuberías en el área. Como medida de seguridad a los propietarios y el contratista, fotos serán tomadas de la condición actual antes de iniciar el trabajo. Salvador Chávez ha sido residente por 50 años. Él fue uno de los primeros residentes que tuvo su propiedad limpiada. Removieron la tierra de aquí que estaba contaminada, removieron la tierra de allá atrás y pusieron tierra nueva, limpia. Pues claro. seguramente, más seguro porque ya sé que la tierra está limpia, no hay contaminación. DTSI urge a los propietarios y inquilinos que participen en esta limpieza importante. Por favor de registrarse para tener su propiedad muestreada. Even low Incluso bajo niveles de plomo es un peligro para niños. La doctora Gina Solomon es la secretaria adjunta para la ciencia y salud de PA. Ella dice que los niños son más susceptibles a los efectos de la exposición al plomo. The with lead... El problema con plomo no es los efectos de salud dramáticos, sino más bien los efectos sutiles en el desarrollo neurólico, en el coeficiente intelectual e incluso en el comportamiento principalmente en los niños pequeños. El departamento anima a todos los residentes que obtengan una prueba de plomo de la sangre. The single best way to know. La mejor manera de saber si usted o su familia están expuestos a plomo es hacerse la prueba de sangre. Es porque plomo en la sangre nos dará un indicado de todo el plomo que se está poniendo en su cuerpo en cualquier momento. No da toda su historia de vida, pero te dará una buena indicación de todo el plomo que usted o su hijo podría haber estado expuesto en los últimos meses. En adición a la continuación de Exile, reconocemos que hay otras fuentes de plomo en el área que personas pueden ser expuestas, como la pintura basada de plomo en casas viejas y plomo relacionado con las fuentes de transporte. Todas estas fuentes de exposición se suman como bloques de construcción arriba de cada uno. Queremos estar seguros que informamos a la gente sobre dónde todo el plomo está viniendo. DTSC espera traer juntos a agencias federales, estatales y locales, igual como organizaciones no lucrativas y comunidades para afrontar estas otras fuentes de plomo en todo el proceso de muestreo y limpieza. Si usted está preocupado sobre exposición potencial de plomo, hay ciertas medidas que familias pueden tomar. Evite carvar en la tierra donde el plomo puede estar presente cubrir áreas de suelo o polvo desnudo, quitar los zapatos antes de entrar en casa, lavar las manos antes de comer y lavar frutas y verduras de los jardines de casa. Más información sobre el programa de plomo en la sangre puede ser encontrado en www.bloodleadtesting.com. Más información sobre el programa de limpieza puede ser encontrado en nuestro sitio de web dtsc.ca.gov.